que Cavalino ha usado esa línea, de Navi, de Navi Sur, la tarde del viernes, familias completas con niños presentes nuevamente, tuvieron que presenciar y ser víctimas de un grupo de personas que asaltaron una micro. Mira el video. Por favor, van niños, grita desesperada una, una mujer ante lo que está sucediendo, y a plena luz del día, con gente grabando el registro, o sea, la situación, registrándola, eh, en una situación además que es bien compleja, porque yo lo, lo vi varias veces el registro y, y, y no logro comprender bien cómo se da la, la dinámica del asalto, pero ya esta cuestión de no, hay, no hay vergüenza de nada. No, pues se repiten una y otra vez, tú no sabes si este video... Mira, mira qué lamentable, tú no sabes si este video es de la semana pasada, si es un mes o de ayer, porque pasa siempre. Ahora, antes, los delincuentes, y siempre hablábamos los más viejitos... No, no, no miro para allá, miro para allá, mira, porque para, para allá tampoco. Para acá, allá. Eh, los más vie... Qué bien códigos. Claro. Como que el delincuente chileno sabía que cuando había niños o adultos mayores... ...no se metía ahí, e incluso muchas veces se bajaban de esta micro. Pero ahora los delitos han cambiado, están cada vez más violentos... ...y también ya no se respeta ningún tipo de código. El llamado desesperado de esta mujer diciendo, por favor, hay niños, por favor, hay niños... ¿Tú sabes lo traumado que puede quedar un pequeñito eh, presenciando esto de por vida? O sea, tremendo, tremendo. Yo pienso en, en, en mis cabros, en mis niños... Tanto en la situación de Liga como en esta, y no pegan un ojo en, un, en una semana. O sea, yo, yo sé que quedaría muy mal. O sea, muy ¿cómo, mal. ¿Por qué ¿cómo tenés, los porque... vuelves a enfrentar tú a una sociedad donde es tranquila, donde no pasa nada, donde pueden salir a jugar con los amigos, donde pueden ir a la plaza? Porque también, ¿sabes qué? Tiene que ver con el pánico. Mm. Cuando a, a Liga le dijo, no, y a mi hijo les dije que esto a estos niños les faltaba amor y que, y que y nos reímos. Eh, claro, a lo mejor es eh, alivianar un discurso, pero. Generar pánico y generar un tormento y criar niños asustados de que Uf. chuta, eh, que, que, que en todos lados vean peligro, aunque lo haya, claro. es tremendo. Claro. Claudio, sí, eh, señor. La, la Carla lo, lo comentaba de una manera, antes había unos códigos. códigos, códigos delictuales, códigos de lampa, se le llamaba, no sé, eh, no se robaba en la misma población, en el mismo lugar donde tú vivías, no se asaltaba una madre que iba con sus hijos. Efectivamente. Eh, pero aquí... Ya, pero no lo hacían, ¿por qué? Porque cuando llegaban a la cárcel por ese tipo de delitos, en la cárcel lo pasaban muy mal. Entonces ah. era la ley de la... Ellos le la tenían mucho de miedo a la ley de lo que llamaban la ley de la cana. Ah. Porque si tú robabas a un niño, robabas a una mujer, y esa mujer después quedaba herida o cualquier cosa, en la cárcel el resto de los penílidos lo se, lo, se lo cobraban. Entonces había estos ciertos códigos carcelarios que ellos respetaban. También había una cosa que antiguamente muchos de los delincuentes más avesados que, que, ...que mucha gente no tiene idea... O mi profesor de derecho penal, de haber tenido unos 60 años, 70 años el hombre cuando me hace clases a mí, yo he tenido unos 18, 19, 20 años más o menos y el hombre siempre nos decía, acá el, el, porque él se dedicaba mucho a, a, a, a la cárcel, al delincuente de, de rudo y nos contaba que los delincuentes en los años 80, 90 le tenían mucho miedo a la pena de muerte y que en definitiva siempre se cuidaban y ellos manejaban y todos lo sabemos se manejaban perfecto el código penal entonces sabían qué delitos podían cometer para no arriesgarse hasta llegar por ejemplo una pena de muerte o una pena de presidio perpetuo, entonces siempre ...siempre tenían mucho cuidado... Mucho cuidado con ese tipo de cosas Y ellos también se manejaban mucho con el tipo de delitos que iban a cometer Para tampoco transgredir este código canario este Canario, carcelario Porque eso era lo que a ellos le tenía mucho miedo también De, por ejemplo, algún tipo de violación Que también después a ellos les costara algo claro, más Claro, es, es, es un cárcel. mito urbano, ¿no? Que a los violadores los ponían en otro módulo Porque si no, llegar por violación a mujeres dentro de la cárcel Hace años mm, atrás eh, Era súper penado por tus propios a, a, compañeros Absolutamente, era cierto De hecho, cuando habían delitos de violación Lo primero que se le pedía al imputado eh, procesado en esa época, era que se le diera un módulo especial o de protección específica porque si llega a la población general lo más probable era que la población general también le, le, le pagara y con Claudio, el mismo delito qué, que había cometido ¿Y por qué eh, cambiaron estos códigos? porque ya no se respetan estos códigos? ¿Qué cambió en la población delictual? Mira, la verdad es que bueno yo no estoy nunca muy metido en el tema dentro de la cárcel, pero los que están siempre metidos y con lo que yo escucho, con lo que converso con ellos es que cambiaron los códigos en general de que ...se fueron poniendo más violentos, más aguerridos... ...y en definitiva fue como que se fueron perdiendo estos códigos de honor... ...como que atacó a una mamá sí, pero es que estaba robando así que a la mamita, la mamita fue una, un daño colateral... ...ah no, es que le pegaron al hijo sí, pero es que él no quería... Es que, ...entonces se fueron como perdiendo esto... Y a, ...y a todo esto también se mezcló mucho con la eh, criminalidad, criminalidad también que venía de afuera... ...que también venía con otros códigos y que hoy en día... Impactó fuertemente en nuestro en nuestro ámbito. y Por ejemplo, nosotros en Chile no serían secuestros. De la época de cuando hablamos de, de los casos, ¿cómo se llama? Bien, Cerronas tampoco, y Portonazos claro. tampoco. Los, los secuestros existían hemos, hemos solamente en la mucho. época del año 70, 80, y la verdad es que después muy pocos, pero eh, hoy en día están como pan de día ¿Por qué? Porque entre las bandas de narcotraficantes se acostumbran a secuestrarse entre ellos para pedir o robarse la, la, la, la mercadería o pagarse algunas cuentas pendientes que tienen entre ellos. Y también viene todo el tema de la forma de homicidio la forma de homicidio era muy limpia un homicidio limpio no no no lo que se refiere es que sin tanto daño no habían tanto ensañamiento hoy en día hoy en día con las formas de criminalidad también extranjeras se ha establecido una forma de ensañamiento distinta ¿quién tiene no habían decapitado ya pero tiene sentido tiene sentido lo que tú nos planteas pues yo creo que hay un factor que se nos está quedando bajo la mesa que es la llegada masiva de droga o sea, cómo la droga ha penetrado en nuestra sociedad, sí. eh, generando daños, daños gigantescos. Y aquí es súper transversal, desde, desde un lado hasta el otro, desde más arriba hasta más abajo. Eh, y cuando la droga permea en el delincuente nacional, tú te encuentras con hechos zafados de, de, de, lo, de la media nacional. Mira, mira el relato que me, que me envía Pablo Jutronich de este hecho. Me dice, pasajera a bordo de micro en Concepción, comillas. El tipo nos decía que si nos bajamos nos iban a matar a todos. Otra pasajera, Ignacia, conversó con BioBio Bio Chile, el registro lo tiene Radio BioBio, Bio, entregó más detalles del grave hecho. Dice, la joven relató que cuando el sujeto se subió a la micro, también se percató que estaba muy nervioso. Se agarra de mí y del asiento, como que estaba tiritando y yo quedé en shock en ese momento, empecé a mirar alrededor y toda la gente lo estaba mirando. Ignacia indicó que iba mucha gente de pie en la micro porque estaba muy llena y el hombre desesperado presionaba al conductor para que acelerara. De repente se para y empieza a gritar que tenía que acelerar el chofer y dice que si no se mueve todos vamos a morir. En ese momento pensé que tenía como rasgos esquizofrénicos, lo asimilé como a eso. Luego se fue para adelante y empezó a correr desesperado, diciendo que íbamos a morir y que lo iban a matar. Señaló eh, que incluso otros pasajeros vieron que el tipo golpeó al chofer para que anduviera más rápido. Pero al detenerse en la Avenida 21 de Mayo, tal como relató Esteban, otro pasajero, se iniciaron los minutos de terror. En ese momento comenzó a darme una crisis de pánico. Todo lo que estaba pasando no lo estaba procesando muy bien, comentó la mujer. Entonces sí. son tipos que entran eh, en un estado también, creo yo, bajo los efectos de la Pero, droga, del alcohol, de las sabes, pastillas. Claro. Si es verdad o mentira, o si este personaje. Claro. Porque ahora tú vas por la calle y, y los códigos han cambiado. Ahora te matan, te asesinan por un celular. Sí. Antes no. Antiguamente o sea, el era el carterazo. Antiguamente <risa> claro. podría haber sido tal vez una golpiza entre delincuentes que si tuvieras alguna rencilla o deuda entre ellos. Pero hoy en día los tipos se están matando y matando de forma brutal. O sea, pues efectivamente esta persona podría haber venido escapando de alguna persecución. De claro, que es lo que toda la gente relata, que el tipo estaba desesperado porque decía que si lo pillaban, lo mataban. Y no solamente a él. Y puede que no sea mentira, porque todos sabemos que la, la, las bandas de narcotraficantes y de crimen organizado tienen armas, ¿cómo se llama? Automáticas. Automática. Y, y perfectamente porque quieren dispararle a él pueden pegar una ráfaga a la micro y son 50 tiros que van a salir al tiro y pueden matar a toda la gente a la micro. O sea, no está alejado de la realidad que eso pueda llegar a pasar. Por lo tanto, era mucho mejor prevenir y lógicamente alejarse, e intentar como calmar la situación, que intentar enfrentarse a esto. O sea, ¿tú crees que tiene sentido la teoría de que el tipo venía arrancando de algo? Pero es que Más que querer asaltar la propia micro. Pero si nunca dicen que robó realmente la micro, nunca sustrajo realmente el dinero de la micro. Lo que hizo él fue solicitar y por favor que se apuraran, porque venían otras personas que se querían subir a la micro, que también lo, que, lo querían agredir a él. Y eso es todo lo que la gente ve. Una persona que se sube, que intenta escapar y que ...tenían otros que lo querían agredir... ...y en definitiva ahí queda la escoba... ...entonces la versión de él puede ser cierta... Puede ser que efectivamente tendría él, no creo que haya sido los chicos muy limpios, venía con un problema. Venía de control, algo, claro. Lo venían persiguiendo, lo querían quería sí, los pero otros eh, también. Eso no justifica amenazar a toda la micro. Sí, y a lo que pasa es que ahí. el tipo está desesperado por salvar su vida y que la micro arrancara. Si al final, si qué se qué queda horrible. ahí. Qué entonces horrible, que Estamos pero. llegando, bueno, vea, realidad Tijuana, realidad Sinaloa, la estamos casi desimportando directamente a Chilito. Ahora, no es el único hecho eso? horrible, sí, qué lástima, qué terrible. No, nos dimos... Sí nos dimos cuenta y no lo quisimos parar. No, sí, sí, sí. lo sabíamos hace sí, años sí. que ya venimos acá. Aquí bajándole. esto se veía venir y, y, y no se quiso poner mano firme. Se acusaba, son alarmistas. ¿Ah? No hablen de eso porque son así en Chile. Bueno, ahí está la realidad.